Muchas gracias, ¿eh? Estamos aquí, primos. Como lo hemos dicho, en el Estadio Ramón Sánchez Pizjuán. Y de final de la Copa del Rey. Hoy apoyando al Sevilla Fútbol Club. Wow. Primos, aquí inicia un nuevo video blog. esta vez vamos de camino, en mi caso, a conocer por primera vez el estadio Ramón Sánchez Pizjuán, donde juega de local el Sevilla Fútbol Club, bueno, estoy muy bien acompañado, ahí está Diego, atrás está Hola. Dieguito, eh, que tiene por cierto un canal de YouTube, tienen que suscribirse, ¿no? Sí. Y darle like a este video. <risa> bueno, eh, vamos eh, de camino a ver jugar al Sevilla, que hoy juega a los octavos de final frente al Athletic de Bilbao. ¿Gana el Sevilla o no? ¿Qué dice? ¿Gana Sevilla? Sí. 100% asegurado. Allí nos vemos, primos.